Bueno muchachos, espero que les haya gustado el video anterior. Creo que es un video interesante, bastante chévere, y que logra resumir algunos elementos interesantes alrededor del periodismo transmedio. Hacemos un poco de historia eh, y recordamos incluso algo que dimos en una clase anterior. Eh, nos daremos cuenta de que el periodismo y la transmedialidad no siempre se llevaron de la mano. Curiosamente, mientras el documental abrazaba en el transmedia una posibilidad gigantesca de llegar a nuevos públicos y encontrar nuevas maneras de contar historias, el periodismo siempre tan tradicional tenía miedo de perder su posición dominante, eh, sobre todo a partir de los medios grandes, de los medios tradicionales, que encontraba en el internet, en la convergencia y en los nuevos medios, eh, un peligro. Para, sus, para su formato de negocio, para su forma de subsistencia. Sin embargo, a lo largo de, de los años, se podría decir, los periodistas aprendieron a, a asumir que lo digital estaba para quedarse y descubrieron que desde lo, de, de, de lo, de lo digital, desde la web, desde el internet, desde la posibilidad de la convergencia, había eh, una posibilidad de crecimiento inmenso. Yo he dicho la palabra convergencia dos veces, pero ¿qué es la convergencia? Hay un fenómeno llamado convergencia mediática que ha posibilitado la emergencia o de nuevos escenarios donde las narrativas iniciaron un proceso de transmediación. Dicho proceso, eh, evidenciado fuertemente en las experiencias narrativas de ficción, recordemos eh, todo lo mencionado en el video anterior y todo lo que hemos hablado de, de los Avengers, de Star Wars de las series que se hacen ahora, de la forma de completar la narración con libros, eh, películas, videojuegos y cómo está todo interconectado. Ese proceso que se vio en la ficción se derramó incluso al campo del documental y luego terminó impactando particularmente en las prácticas periodísticas. Pero en todo caso, eh, para, para reconocer el concepto de convergencia, me gustaría irme con Henry Jenkins. Henry Jenkins es uno de los teóricos más importantes en el tema de la transmediación. De hecho, él es el que propone el término transmedio originalmente. Y él propone eh, que, no conozca, que no comprendamos a la convergencia como un proceso tecnológico, que es como un, un error que hay comúnmente. Realmente la convergencia es un cambio cultural que anima a los consumidores a buscar nueva información y establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos. Entendida así, la convergencia se produce en el cerebro de los consumidores, mediante sus interacciones. ¿Cómo así? La convergencia no es un cambio tecnológico. No es que las nuevas tecnologías eh, hagan la convergencia. Eh, las nuevas tecnologías facilitan encontrar nuevas formas de contar. Sin embargo, la convergencia ocurre en la cabeza y en la forma en la que nosotros consumimos. Y es que actualmente el consumo se convirtió en un proceso colectivo los recursos se comparten, se relabora, se combinan las habilidades de las personas. En el paradigma de la convergencia, eh, y esto lo sostiene Jenkins, los nuevos medios no desplazan a los viejos, sino que interactúan de formas cada vez más complejas. Y miren que esto es algo que hay que tener en cuenta. Eh, yo les comentaba eso, los medios realmente, los nuevos medios que llegaron, no reemplazaron, sino que cambiaron la forma de interacción. Y la convergencia mediática alteró la relación entre las tecnologías existentes. Los mercados, los géneros y el público. Entre otras cosas, la convergencia no es un punto final, no es un cambio eh, absoluto en la historia que derrumba lo viejo y da paso a lo nuevo. No, es un proceso y como proceso implica un cambio eh, tanto en los modelos de producción como los de consumo de medios. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las actividades que nosotros estamos haciendo, las actividades asignadas en el semestre. Son actividades que requieren, de alguna forma, que cambiemos nuestra, nuestra comprensión en la forma de producir contenidos, tanto como en la forma de consumirlos. Y aquí me voy con Carlos Escorari, que es también uno de los teóricos más, más importantes eh, en, el en el tema del transmedia. Quería que junto a Nailo bato es el teórico más relevante para hablar de, de narrativas transmedias en el contexto hispanohablante. Y Escolari afirma que hoy en día casi no quedan actores de la comunicación que no estén pensando su producción en alguna medida en términos transmediáticos, desde la ficción hasta el documental. Y ya por ahí pasando por el periodismo, la publicidad y la comunicación política. Realmente todos estamos pensando los contenidos de una forma u otra en cierto nivel desde las transmediaciones. Ya nosotros consideramos, por ejemplo, eh, cuando publicamos un libro, si decidimos publicar un libro o cuando publicamos una canción, incluir el factor social. Ya, no so, ya eh, por ejemplo, la, la historia de la canción no se cuenta solo en la canción, sino que también hay entrevistas, eh, sino que también hay publicaciones en redes sociales. Lo mismo cuando hacemos un evento, eh, cuando hacemos algún tipo de actividad eh, de, que queremos visibilizar, encontramos la forma de relacionarla desde, la, desde las transmediaciones, incluso sin saber y sin, y sin conocer desde antes la palabra transmedia, y yo creo que eso habla mucho, habla verdaderamente de un cambio en la forma de pensar. Para resumir, podríamos decir que en términos globales, globales eh, los relatos transmedia ponen en juego plataformas y dispositivos en este ecosistema convergente del que estamos hablando. Las historias, eh, y esto vale aclararlo, pueden circular tanto en medios online como offline y en diferentes soportes, pudiendo incorporar incluso el territorio, el espacio y los lugares como plataforma narrativa. Aquí, eh, para, digamos, para parar un poco, me gustaría recordarles sus proyectos. En los proyectos que se han planteado anteriormente, eh, hemos visto por lo menos cómo se plantea, eh, hay, hay grupos que plantean hacer por lo menos intervenciones. Otros grupos, eh, otro grupo que era el, era el grupo de la champeta, por ejemplo, eh, planteaba hacer algo bastante particular, y eh, que me pareció muy llamativo, y es que eh, plantearon de alguna, forma, de alguna forma hacer un flash mob. Y todo eso es válido, y todo eso, entre otras cosas, eh, y, y todo eso en otras cosas, que eh, aumenta la cantidad de plataformas narrativas y permite una narración más interesante. En ese sentido, ya tendríamos una definición de periodismo transmedio. Eh, y esta la completan Denis Reno y Jesús Flores, que lo definen de alguna forma como un lenguaje periodístico que contempla al mismo tiempo distintos medios con varios lenguajes y narrativas a partir de numerosos medios y para una infinidad de usuarios. Esto es, realmente, lo que queremos decir acá es que hay muchos medios hablando de muchas formas eh, y con diferentes narrativas para una cantidad de usuarios gigantesca. Que no nos confunda ese concepto. Lo que nos quiere decir, entre otras cosas, es que el periodismo transmedia eh, se ha, ha tomado lugar eh, entre los medios tradicionales, en los medios modernos, en diferentes espacios para crear contenidos, crear narraciones, crear proyectos y productos eh, que puedan narrarse, puedan contar de diferentes formas, diferentes historias para una cantidad eh, cada vez más amplia de usuarios. pensemos un momentico acá. ¿Qué periodismo sería Transmedia el día de hoy? A mí se me ocurre mucho. Se me ocurre todo lo que es multimedia, por ejemplo, que tiene que mezcla video con, que mezcla video con texto. Eh, y además me, con sonido, con, mus, con, con música, a veces con audio, con entrevistas eh, con sonido, con, que, que tienen las entrevistas tanto en audio como en texto. Se me ocurre, eh, por ejemplo, todas las publicaciones de las páginas y las de las páginas de noticias hay online y que permiten por ejemplo que los usuarios den retroalimentación comentando en los foros de discusión debajo de las noticias eh, y todas son tan variadas son tan diferentes las infografías por ejemplo las infografías interactivas sobre todo son aún más transmediales todas permiten algún tipo de interacción todas permiten algún tipo de eh, todas permiten algún tipo de feedback de, de alguna forma de respuesta de ser compartidas de ser replicadas y de alguna forma lo que nos plantea es que prácticamente, y así como lo, lo prevé Scorari, casi todo pasa de alguna forma por un pensamiento transmedial y terminan haciéndose muchos contenidos transmediales. Hoy habría que preguntarse, incluso planteo yo, habría que preguntarse, por ejemplo, qué contenidos periodísticos que se están haciendo en la web, en el internet, no son transmedia. Y creo que sería una pregunta mucho más difícil de responder. Entre otras cosas, eh, la capacidad de aprovechar los recursos y posibilidades de comunicación que tenemos en estos momentos constituye la característica fundamental de las narrativas transmedia, especialmente en el campo periodístico, y esto incluye necesariamente la condición de movilidad e interactividad intrínseca de los medios de comunicación vigentes. Yo creo que de forma ineludible la práctica del periodismo transmedia requiere, como toda narrativa transmedia, el desarrollo previo eh, de guiones que sean circulares, recursivos, que tengan muchas capas y que permitan organizar el flujo de información y sus interconexiones. Entonces yo aquí les planteo algo importante y es que piensen en todas estas palabras que he dicho en todo esto que he mencionado y piénsenlo en, el, en términos de sus proyectos. Yo creo que hay que pensarlo desde ahí. ¿Mi proyecto por qué es Transmedia? ¿De qué le sirve eh, la transmedialidad a mi proyecto? ¿De qué le, qué le aporta eh, a mi proyecto el que sea transmedio? Yo sé que los proyectos son grupales, sé que los grupos ya están formados, pero me gustaría la respuesta individu individual de cada uno de ustedes. Así que en la siguiente diapositiva, tenemos una dinámica muy interesante, precisamente eh, para que me cuenten qué tal les fue con esos proyectos. Y me cuenten precisamente, eh, en este proceso de pensamiento que hicieron eh, con los proyectos, tres cositas. Son tres preguntitas. La primera es, ¿de qué me sirve la transmedialidad en mi proyecto? La segunda es, ¿qué hace que mi proyecto sea transmedia? Y la tercera es, ¿por qué mi proyecto funciona más como un proyecto transmedia que como un proyecto tradicional? Vamos a pensarlo de forma creativa. Tendrán poquito tiempo para responderla y será en forma de video, así que ya están avisados muchachos.